Sonic, no te hagas, tú sabes dónde está anabel dinos Sonic, ah, no vas a hablar ¡Nunca! Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al cringe para Normal. Espero que estén teniendo muy bonito día el día de hoy eh, Bueno, primero que nada quiero decirles que si ustedes son fantasmitas que están viendo este video Ahora sí que de aquellos fantasmitas que me siguen en redes sociales y que saben que está ocurriendo con mi canal Si tú viniste a revisar el canal y viste que ve este video nuevo y dijiste Mmm, qué curioso, no, te, no me salió notificación ni nada No te preocupes que es un problema que tiene YouTube ahorita con mi canal porque pues está bajo investigación debido a mi reciente hackeo el mes pasado y me dijeron que pues en unos días se resuelve así que hay que tener paciencia por lo pronto no está mandando notificaciones, esto ya lo tenemos súper confirmado y bueno YouTube ya me dijo que está trabajando en esto que simplemente les dé unos días para investigar y sabe qué Uy, y pues bueno ni modo tenemos que esperar pero pues por redes sociales yo les estoy avisando qué día subo video y así, y es por eso que ustedes llegan a este video, así que no se preocupen, no se preocupen si no les llega notificación, de verdad ustedes tienen que estar viniendo al canal para que ustedes sepan si sí si hay video o no, que sí va a haber, va a haber todos los videos que yo subo, así que por favor esténse al pendiente de mis redes, sobre todo de Instagram, se los voy a dejar aquí de este lado para que me sigan por allá. Ahí siempre en historias estoy avisando al momento que subo el video, así que por favor esténse pendientes de allá. De este lado te voy a dejar mi TikTok rápidamente y aquí abajo eh, te dejo mi Facebook, ya que pues todos los días subo memes y por ahí también aviso sobre los videos nuevos. Y como ya vimos en el título, vamos a estar hablando de todo el chismesazo que se hizo ayer en redes sociales. Uf fue tendencia número uno en un montón de lugares. Sobre la supuesta desaparición de la muñeca Annabelle del Museo de los Warren Así que vamos adelante con toda la información Ok, yo estaba bien dormida, la verdad es que hoy, que fue cuando fue todo el borlote de, de, de Sonic de Annabelle este, Yo estaba bien dormida, la verdad es que me desperté muy tarde Y en una despertadilla que me di, yo así como, oh, Annabelle desapareció yo ¿Eh? Y ya, me volví a dormir, ya que me desperté bien, ya vi la supuesta noticia y dije, ok, aquí cabe mencionar que hay muchos medios digitales que sí han dicho, no, sí, ya, o sea, confirmado, desapareció la muñeca, este no está en el Museo de los Warren y demás, y pues todo esto se empieza a hacer una revoltura. Pero a ver, ¿cómo fue que empezó este chisme? ¿Están de acuerdo que algo no se hace tan viral así como porno más? Bueno, se supone que en la página de Wikipedia Alguien, ya ven que en Wikipedia Tú puedes registrarte en la página de Wikipedia Perdón por decir Wikipedia Tantas veces incluida esta Y puedes tú modificar la información que haya ahí Si tú le quieres poner más y demás Y se supone que hay gente que está revisando Que la información que se ponga sea verdadera O sea, pues así como clara Y a alguien se le ocurrió poner en Wikipedia O sea, en la información de Annabel que Annabel ya no estaba en el Museo de los Warren ajá, y sí, no está en el Museo de los Warren pero eso no significa que esté desaparecida no está en su lugar, no está en el, en el Museo de los Warren donde pues Ed y Lorraine Warren ahí conservan todas sus cosas no ya no está ahí. Vamos a leer rápidamente lo que dice este documental. No, no es un documental, este reportaje, ¿no? Aquí dice, noticia que ha usado revuelo. Eh, Annabelle, el juguete que te rizó, aterrorizó a millones en la película El Conjuro de San... Ca de bla, bla, bla, bla, bla, bla. No se sabe, o sea, ya no está guardada en un cristal de seguridad del Museo Oculto de los Guardas. Nadie sabe si se la robaron o de alguna manera escapó. Ya todos sabemos la historia, ¿no? De, de Annabelle que tiene un, pues demonio muy poderoso dentro, contenido, y los Warren, pues, lo tienen contenido o lo tenían, pues, en un, ya saben, en un cristal, para que, pues, no lo sacaran, para que no lo tocaran y demás. Es decir, pues, que es un demonio, pues, bastante poderoso, ¿ok? Manipuló a muchísimas personas. ¿Ok? Bueno, entonces yo me puse a investigar. Por más que yo busqué en medios de español, o sea, bueno, de idioma español, no puedo ver nada más más que supuestamente que se escapó o se la robaron. que a mí me preocuparía más, o sea, ya sé que suena medio raro, pero a mí me preocuparía más que se la que hubiera, que perdón, que hubiera, perdón, se lo hubieran robado, que ella se hubiera escapado, así como que, que un de repente así como de que se para y ya se va a la playa, yo no sé. A mí me preocuparía más que alguien se la haya robado, ¿por qué? Porque lejos de ser una reliquia que tiene muchos años, es poderosa, es un recipiente de un demonio poderoso y quién sabe qué podrían hacer con ella. Personas malas que, o sea, esta es como ahora sí que como un arma y que caiga en personas no capacitadas o que no tengan muy buenos deseos o lo que ustedes le quieran llamar, pues no. Ahora, como les dije hace un rato, anabel ya no está en el Museo de los Warren. No, no, no, no está. Recuerdan que Ed y Lorraine ya no están aquí con nosotros, ya murieron hace un tiempo y obviamente el museo pues pasó a ser de su hija. ¿No? ¿Ok? Aquí dice que efectivamente no está en el Museo de los Warren si ustedes buscan en Google Museo Los Guarren, ahí dice permanentemente cerrado. Nada de que temporalmente, porque le dan mantenimiento cada ciertos meses y van a bendecir y demás, ah ah, ahora está permanentemente cerrado. Esto fue lo que me llamó la atención y dije, ah, caray, o sea, entonces sí habrán robado algo, o curiosamente, ¿por qué lo pusieron permanentemente? No es como que yo cheque la página del Museo de los Guarren diario, entonces pues sí me llamó la atención. Aquí dice que, curiosamente, eh, a pesar de los rumores, este es un reportaje en inglés. Aquí dice que a pesar de los rumores de que se dice De que Annabelle pues simplemente Corrió hacia el bosque uh, Annabelle no ha estado En el museo de los Warren Por ya bastante tiempo El museo eh, ya como les dije Cerró eh, según esto Por violaciones a uh, pues sí Como que a la zona o No sé pero bueno eh, las leyes de Estados Unidos, ¿no? y pues si no cumple con ciertas cosas, pues lo cierran entonces por eso es que ha estado cerrado y todos los artefactos que están ahí en... bueno, o que estaban más bien, en el museo de los Warren ya no están ahí, sino que están con su yerno que se llama Tony Spera, o sea, ahora sí que ni siquiera, pues los tiene la hija, es como que... Quiero decir, su esposo, porque pues aquí solamente dice que es su yerno. Y según yo, solamente tienen una hija, así que pues me supongo que es su esposo o exesposo o algo así. Y pues sí, efectivamente, hoy 14 de agosto, viernes, alguien cambió esa página de Wikipedia. Donde le pusieron, ya no está en el Museo de los Warren, no está, pero la gente como que se... O sea, se empezó a hacer un teléfono descompuesto hasta llegar al punto en donde decían pues que le... Eh, pues sí, que de repente se había parado y se había ido. Y aunque bueno... Fuera de la información de que su yerno de los Warren tiene en todas las posesiones demoníacas, no se sabe más. Posiblemente pues, se las llevó de ahí del museo para abrir en otro lugar donde sí cumpla con todos los reglamentos, los requerimientos que pues, se necesitan en Estados Unidos para tener un museo yo creo que eso es lo que ocurrió, pero pues los memes estuvieron muy buenos, sinceramente yo publiqué ahí varios en, en mi página de Facebook, y pues sí, o sea, está atractiva la noticia, está así como, wow, pues sí, ¿qué pasó con Annabel? porque Annabelle es como todo el mundo sabe quién es Annabelle, aunque no hayas visto las películas de los Warren, ni las películas de Annabel. o sea, por una u otra razón tú te enteras de quién es Annabel. y qué hizo, si hasta mi hijo que no ha visto esas caricaturas, pues ve de qué creepy es de Annabelle, y que en Roblox jugando no sé qué, o sea de una u otra manera tú sabes quién es anabel así que pues veamos qué pasa. Yo quería ir después de la pandemia a Estados Unidos exactamente al Museo de los Warren, ahora ya está cerrado así que pues tengo que esperar a ver qué pasa, si no es que Sonic trae a Annabelle aquí a esta casa. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Los quiero muchísimo. Recuerden estarse al pendiente, pues, de aquí de la... De lo que es el pedacito de comunidad de YouTube, también de mis historias de Instagram, mi página y mi Twitter, porque ahí voy a estar publicando cada que suba videos. Espero que esto, pues, se resuelva más rápido de lo que nosotros esperemos. O sea, yo estoy pensando que entre esta semana y la que sigue, ya se restablezca todo. Y solo así les van a empezar a llegar notificaciones. Y y, pues bueno, eso ha sido todo, vamos a ver cómo va avanzando en esta semana. Los quiero muchísimo, los espero en mis redes, les digo más que nada por eso y porque allá platicamos bien a gusto. Besitos, bye. Hola fantasmitas, hoy puse seis saludos de Facebook, ya que se me olvidó dar el emoji secreto por dadas las circunstancias. Pero bueno, los saludos de hoy son para Alan Javier, otro más para Evi Ramírez, para Mario Cast para Cristo Torón, otro más para Lulu Baez, y por último, Rigo Hernández. Muchas gracias a todos. Nos vemos al siguiente y recuerden mantenerse pues cerca de mis redes para que vean cuando suba video. Gracias y bye.